Hey, hola gente, de un nuevo es un nuevo es vídeo, traigo un vídeo de un turnet, uh. eh, estoy aquí en, en el pandahood, pandahood es, es un servidor de, de Washington como podéis ver, en el cual yo ya, yo ya estaba antes aquí, eh, vale, eh, me he metido para comprobar algunas cosillas, ¿vale? He comprobado que mi glitch base de siempre eh, me la me la han borrado. Bueno, muy bien. Eh, estoy aquí en un vídeo. Este sería el cuarto vídeo que subo hoy. hoy he subido eh, cuatro vídeos al canal 3 de Traplano Extremo. Y este eh, que bueno eh, Es más que nada para tener un vídeo de un turner Que me apetecía la verdad Que darle un poquito Y, y a ver si, si consigo algún arma Y ponerme a darle un poquito de PvP a la gente aquí Que ahora mismo en este servidor son 20 personas Está, está bien para, para cómo está un turno hoy en día Mira ahí Nota eh, Bueno Pues eso que he subido hoy eh, tres vídeos del, del Minecraft, como diréis, tío. Porque... En plan, porque ha subido tanto, ¿sabes? En plan, tantos en el mismo día. Pues lo he hecho simplemente porque... Eh, he decidido que, bueno, es, esos vídeos los, los había grabado yo ya eh, hace dos días. Ayer, ¿no? de ayer. Eh, guy glitching under melee me ha, me ha escuchado Debería haberme puesto a usar El truco antes Pues eso, los tenía ya ahí grabados Y se me han acumulado Entonces he dicho, venga, vale, voy a Voy a A subir Como una pequeña maratón Y los dejo ahí Así que ahí estaría, la verdad es que me estoy teniendo bastante con la series que estoy haciendo eh, el Chupro for You este está siempre aquí, tío ¿Qué pasa, tío? Eh, pues eso, me estoy divirtiendo bastante Y.. Pues he dicho tío Voy a subir ya unos cuantos porque se me están acumulando Y estoy jugando bastante Entonces ya debe, debería subir algunos, más que nada como para para que no haya tanta distancia entre el, el día que lo he grabado y el día que lo he subido eh, vamos a coger este casco que me va a servir ¿Dónde está el nota creo que está allí arriba no estoy muy seguro, pero debería estar por allí. <coughs> el Chu Pro for You, que es el que me ha escuchado. A ver, dicho, eh, un nota glitchado debajo de Mili. Uff vale. Eh, lo que no tengo son... Cosas para curarme. Eh. Madre mía como te la has llevado, máquina. Voy a tener más gente por aquí, pero... Pero no... No sé... No sé dónde. Creo que el Chopro for You va a estar allá arriba. Este no tiene pinta de nada. ¿Eso es un detonador? No, no lo es. Me venía aquí para Con un cargador. Que me podéis salir de ahí arriba el, el otro. Me lo espero. A la gente ahí había uno que de repente ha decidido desaparecer se ha ido vale estoy viendo un montón de coches de estos de carrera porque hay tantos coches de carrera y al final vale Eh, aquí parece ser que no voy a encontrar nadie más así que me voy a pirar. Me voy a ir por aquí y ya estaría. Está bloqueado. me está bloqueado. Me voy a Washington iba a decir. Como dicen los noobs. Eh, me voy hacia él. A ver. A ver, a ver, a ver. Hostia, no me puedo creer que vaya a pasar por aquí una ambulancia. Y yo con la ventana abierta. Lo típico. Lo típico en mis vídeos. Que me da para que salga la, la ambulancia de turno. Como vivo al lado de un hospital, pues. Pues lo que toca. Eh. A ver. Estoy viendo una bici. Podría montar un Rino así, gracioso, ¿no? ¿Tiene ruedas? Se tiene Pero estará bloqueado No, pero segurísimo Lo que necesito es Madre, vaya lagazo Un steely Uh, por ahí se están pegando, eh Un, Con una Armas con silenciador Que me está dentando tanto el lagazo Aquí dentro Tengo aquí a Entiendo muy mal. Vale, Dressings. Si, sí, tú pégame, si me da igual. Vale. Mira, tío, mira, tío. Si muero, va a ser por la cantidad de lagazos que me está dando el juego. Esto me voy a quitar, Voy a, voy a stripearlo. arriba vale tengo aquí arriba uno voy a recargar esta mina y voy a intentar subirle así saltito saltito si sí, lo tengo aquí arriba aquí un de. Uy, yo no voy a raidearte por un vivo de eso, tengo claro, pero.. ¿Dónde está el nota? Aquí hay un tío. Pero no sé dónde. No sé dónde iba ese. Eh esto, un zombie eso. Vale. Eh vale, he visto otro. Eso creo que me, me va a estar subiendo, eh. Escucha como... Como un zombie se ha... Se ha revoloteado. Ahí me ha cogido las cosas y no me he cojado. Puede ser, ¿eh? perfectamente. Vale. Estoy haciendo una cosa que es un poco locura. Pero, por ahora, está bien. Ven a dar aquí <coughs> unos tiracos interesantes. Pero bueno, me las juego. Eh, no veo a nadie, tío. No veo a nadie, sé que hay por ahí gente, tío, pero... Que me... Ay, me. Me tiene tarjeado a mí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Máquina! No, grillé. pero si lo, El grillé, lo... Míralo, que va en bici. Aquí hay uno. Si tienes ha uno en bici, tío, disparale. Tío, disparar de la bici. ¿Qué coño? ¿Y este de dónde ha salido? cojones Me ha caído... Eh, tepe Easy. Puh. Puh. Muy, muy bien. Me ha, matado, me ha matado con... Con una honey. Desde... Desde el cielo. Esa que se ha hecho un tepe, tío. Tepeto guarro. <risas> y estará el Nata orgulloso o algo seguro. De haberme matado así de guarro. ¿Qué veis? Que... que me ha matado normal, ¿sabes? Que no ha hecho nada del otro mundo. Pero que, que encima lo escribe, ¿sabes? Que es lo gracioso. Tep Easy. ¿Cómo la puta? Bueno, pues me voy a mover para allá. Por cierto, me voy a, coger... voy a hacer antes que nada una cosa, ya que estoy. Y me voy a meter en el Discord LC A ver si... A ver si hay alguien. No tiene pinta. No, no tiene ninguna pinta, pero bueno, me voy a quedar ahí. Y voy a ir andando para allá un poquito. Voy a ir andando un poquito para allá. Tengo dos cargadores nada más. Dos cargadores son nada. Pa... Para la gente que me espera en Seattle, pero bueno. A ver. Vale. Con dos cargadores no puedo hacer nada. Pero bueno. Yo lo voy a intentar. A ver, me puedo, me puedo cargar a ah, gente, obviamente, pero mira, el, el cripto este parece como un poco, poco rata, un poco que no, que probablemente vaya de subido. Es una, es una, es una idea que tengo yo acerca del, del <coughs> Ahora cuando.. Cuando coja, le llegue y le. y le meta mandanga al asunto. Míralo, están allí subiendo. Si tuviera un. un, un grizzly o algo. Sí. Se veía que había gente por aquí. ese me lo tengo que cargar yo <coughs> me lo voy a cargar sabía que me ibas a salir en ese momento máquina estaba muy claro eres muy típico eres muy típico bro a ver perdió bala Perdió balas, me parece a mí. Además, llama la atención. Perdió seis balas. Bueno... ¿Qué cojones. Este no llevaba nada, ¿no? A ver. Yo no tengo un grilly por allí. Y una mochila. Eh. ¿Qué haces? Me pega a pegar tú a mí con una linterna ¿Te crees que soy como la gente que hay por aquí? Que se van montando en coches por ahí Intentan huir con el coche ¿Son notas? ¿Qué es eso de ahí? No, Es no, la moto, coño Tío, ¿por qué me está mmm, tragando el suelo? Es que me estoy cargando gente que no tienen cosas, tío. Necesito balas. money. mira. Esto me interesa. Me meto aquí fondo un poco me recargar recárgame eh, la gear que la necesito más una flash a lo mejor la uso usa la flash vale tres cuatro no está aquí con una honey estoy escuchando un ruido muy extraño y me está poniendo nervioso no sé, no, no sé si se va a apreciar en el lecho en el, en el micrófono Yo espero que no, pero Si... Si se escucha Me voy a cagar en la puta La verdad Y viene de la calle, tío ¿Un coche? ¿Qué cojones es eso, tío? Quiero un poco de... Quiero un poco de aire, pero también quiero un poco de, de, de escuchar eh, Aquí ha petado algo Aquí ha petado un coche Voy recarga recargar esta mina Lo tengo atrás Aquí tengo otro. Eh, El momento de salir. Ah, sabía que estabas aquí, tío. Ah, me necesitaba poner una cama por allí, eh. ¿Hay home? Eh? Uy, no tengo cama. No tengo puta cama ¿Y este? Hostia, este A este le, le, le pillaré por la espalda Y no se coscará A puño no me lo voy a poder cargar no sé. Lo puedo intentar, lo intento Oh, mira, tengo un cuchillo aquí A ver ¿Qué pasa máquina? Ni del clima te entera tú, ¿no? Eh... Vale, no, esto sí lo voy a coger Para hacerme ahora alguna pendita. A lo mejor el chaval juega sin, sin audio ¿Quién sabe? Oye, que cada uno juega como quiere, ¿eh? Que yo no estoy diciendo a nadie Cómo tienen que jugar a ver, esto por aquí, una granada. Muy bien. Eh, vale, me voy a hacer una cama. Me voy una cama. La voy a poner... Por el puente, cerca del puente me gustaría ponerla. Ahora voy peor que antes. Usted tenía un cargador más. Ahora tengo un cargador nada más. Entonces llevaba dos cargadores, ahora uno Bueno, uno y la Y la maker que no la tenía que utilizar Para pa matar al hombre este Eso está bien A ver A ver si puedo andar Sí, más o menos Me está dando muchos lagazos, tío Yo no sé por qué, porque es que Verdaderamente no tengo nada abierto No tengo nada abierto, tío no, cero Nada abierto Nada que me pueda dar lag No No comprendo No comprendo que puede qué puede ser Bueno, pues nada Vamos allá Vamos a ver Si puedo, puedo Recuperar plan, Yo lo que más quiero hacer es Tocar los huevos ¿verdad? quiero matar, matar, intentar quitarles cosas a uno y decir, eh, con esto me voy yo, me desconecto y hasta luego ese es el objetivo de este vídeo el único objetivo que tiene este vídeo es joder a alguien quitarle todo plan que tenga yo cosas interesantes y decir Ea, con esto estos son cosas que debería de guardar y ya está hombre había ahí un detonator que, que acababa de conseguir que me la ha quitado el de la Oni que me había llegado por la espalda que me estaba siguiendo de, de hace rato pero estaba yo sin vida ahora, te ahora tengo un dressing por lo menos un dressing, antes, lle bueno, antes llevaba un dressing también pero como el que no lleva nada a ver Pobrecito. se ha ido, la han hecho TP. ¿Qué hay aquí? Uh, aquí hay cosas, eh. Uh, esto no lo he quitado, pero. Pero vamos, con esto ya tú coges y dices: Yo, me vale, me vale. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a escondernos un segundo. Escuchaba bien por aquí. Si saco la ONI, me va. chaval. Es que si sacaba la ONI, tío. Pua, me iba a escuchar seguro. Y no me ha dado tiempo a poner la cama. Oye, oye, oye. Pero estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca. Vale, eh, no nos rendimos, no nos rendimos. No nos rendimos. Nos rendimos, vamos a hacer un último intento Ya... Y es que... Me, me habían visto, tío Sal la putada que me habían visto mm. Llego a, a sacar... Le podría, podría haberle sacado la breakers. tío Con por lo menos le podría haber intentado Por lo menos intentado hacer algo Aquí no va a haber nada ¿Te imaginas que tengo la suerte de encontrar aquí algo? Ni de poña El maestro está cerrado ¿Dónde ha sido la última vez? ¿dónde ha sido el último sitio donde he muerto yo? Por aquí, ¿no? ¿Estará mi g ¿O mi Pin-maker? Es que me, me vale cualquier arma ¿Qué va? Pero tengo una granada ¡Uh! Aquí hay, ¿qué cosa? La cobra Vale, voy a ver si esta gente sigue ahí Y les voy a A rusar con mi cobra Fua Está más claro Y además esta gente De los que van a lopear Y se piran de golpe Seguro que hasta se han hecho TP a algún lado Los tíos para eh, hacerme una cama No tengo ya Un saber, tío A ver, saber Lo que voy a hacer yo es en... Una vale, Una cama Que tengo yo bastante claro ya Donde lo, lo voy a poner, vaya Esto lo voy a coger ahora mismo Y os voy a enseñar me voy a enseñar mi nueva base secreta aquí ahora hacemos 1, 2 dos, metal dor. Venga. voy me a dejar por ahora aquí esto porque no voy a necesitar nada más y me voy con lo que llevo esto me lo puedo quitar donde lo que hace es maleta. Eh, vale se va a hacer de noche y eso no me gusta ahí se ve muy bien vale estoy viendo a uno estoy viendo a uno al cual si le subo La puedo liar muchísimo. Ahora voy ardiendo. Pero bueno, no se brilla de todas las formas. ¿Me habrá escuchado? Parece ser que no. Ah, ahí está, ¿eh? de la honey ups, has quedado sin honey máquina tanta honey eh, este tiene un kit beep tío aquí hay kits beep eh, ya está ya no me gusta este servidor <coughs> por algún caso armaría yo aquí una glitch y no y me sudaría todo claro si es que aquí la gente va aquí la gente va como va Venga, ya, tío. Venga, pues nada. O barrea, ¿no? Este hombre va a venir aquí a guarrear también. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Fua, chaval! Venga, me he vengado del capullo que me había matado antes varias veces. ¿Qué hace? Vamos, encima y me voy a venir aquí a buscar a buscar hierro anda bueno pues barra home así me voy a ir porque tampoco quiero que se alargue mucho el vídeo me pone esto me pone los pantalones esto me lo voy a dejar cobra esta la voy a tirar para que consiga entrar aquí por lo menos me tengo un regalito y esto lo voy a dejar así me llevo esta granada, una ablotor siempre viene bien, y bueno ya tengo cosas de VIP para un futuro, no vale la pena quedarse en este servidor porque ya veis, VIPs, qué, qué esperar de los VIPs, cobran verdad me lo voy a llevar, que les jodan, no, no se merecen nada, además aquí si entra alguien es un VIP con su grizzly que se lo puede pillar cada 30 segundos, para que tío para que nos puedan hacer spam del grizzly obviamente y nada pues nada esto sería todo espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de un turno, ya sabéis dadle a like y yo os lo traeré si que nada lo he dicho que voy a ver el capítulo de y adiós